Thank <small noise> you. Chicos, ¿qué tal está ese play más? Aquí estamos en otro partido de la selección Otro partido que se juega el martes 27 de septiembre Otro partidazo en el estadio de Braga Y bueno, pues... Creo que es martes, claro Lunes no cae para que lo mismo un momentito, chicos Pues creo que es el martes, sí Martes 27 A ver Sí Exactamente Vale, pues eso, el martes 27 de septiembre, como he dicho, en la ciudad en Braga, vamos, se jugará en el estadio de Braga, y bueno, pues aquí estamos chicos, con este partido, este partido que vamos a revivir, este España-Portugal, que ya vamos a hacer virtualmente antes de del partido en sí, como hicimos con el de Suiza, que se publicará mañana, por la mañana, lo tenéis en el canal muy pronto. Y bueno, pues vamos a, a revivir este partido. Nosotros vamos de blanco porque visitamos eh, lo que es eh, la ciudad. Y bueno, me parece que sí, que vamos de blanco, creo. Yo, obstante, yo jugaré de blanco. Pero sí, creo que vamos de blanco y ahora... En el partido de Zaragoza vamos de rojo esa al revés, me parece Nunca he tenido un lío con eso enorme Chicos, no sé si me podéis comentar no sé Si sabéis cómo va Me lo ponéis en la cajita de comentarios ¿vale? Y hasta ahí, bueno Vamos a hacer la alineación, chicos Vamos a ver qué podemos poner uh. Vale, un momentito Un momentito, chicos, vale Espérate Me ha ido la alineación Vale chicos, pues aquí estamos En este estadio dragado Este partido de Portugal Este, este España-Portugal Y bueno, ya salen los jugadores De sus respectivos vestuarios Con la selección de España de Luis Enrique A nuestra izquierda Y la hará la selección de Portugal de A nuestra derecha con la selección que lidera Cristiano Ronaldo Y Patricio, Rubén Neves unos, Unas estrellas enormes Ahí está Ahí estamos viendo eh, los himnos, Están colocados para sus respectivos himnos. Y empieza el himno de España Y lo estamos viendo Ese himno de España ahora Y bueno, luego será el himno de Portugal Pero bueno La verdad es que Se va a dar un buen partido seguramente Y vamos a verlo Claro. A ver qué tal se nos da Ahora el himno de Portugal Eso es Y bueno, cuidado con este hombre Con Cristiano Ronaldo Que es la máxima estrella de aquí Ya lo sabemos De, ya lo sabemos, de Portugal Ahí está el 11 Con Robert Sánchez Lo... De, lo en, en defensas, ya sabéis, Jordi Alba, Pau Torres, Sergi García, y Carvajal, luego en mediocampo vas a tener a Hugo Guillaume, Pino, Jeremy Pino y Busquets y luego del delantero y carrileros, Gaby carrilero y Asensio y luego Morata actuará de delantero. Vamos a ver qué tal se da el partido. Eh. Ahí está la foto de todos los de los dos equipos y bueno, pues el partido ya va a echar a rodar, va a ser qué tal se nos da, vas a hacer un primer tanteo. A ver cómo nos juega Portugal y qué estrategia desarrolla. Y bueno, pues vamos allá a ver qué tal se nos da. Ahí está el once de Portugal con Rui Patricio en la portería, luego defensas Guerreiro, Díaz, Pepe y Cancelo, luego en medio campo Moutinho, Fernández y Paulinho. Y delanteros, ya sabéis, eh, carrileros, yota Silva y Cristiano Ronaldo de delantero. Así que vamos allá y vamos a ver qué tal se nos da. Vale, ahí empieza sacando Portugal esa pelota. Para ellos, ahí está. Empieza ese partido, ya la tiene Fernández. Cuidado con ellos, que va rápido. Perfecto ahí. La crea falta, aunque no la ha pitado, la tiene Asensio ya. Vamos a, este, a ver este partido. A ver ahí. Ay, qué buena era de Morata, ese centro increíble de Asensio enorme, eh. Cuidado con Ronaldo, que vienen ellos, cuidado ahí Vale, perfectamente la tenemos La han ellos, perfecto, a ver ahí Muy buena, a ver ahí Vámonos, venga Gaby Ay, le queda un poquito corta Gaby Ven ahí, vamos a ver ellos, cuidado ellos, cuidado ahí Cuidado ahí, eh. hay que marcar rápido, eh ya envía hacia atrás hacia Díaz porque no están seguras, la tiene Pepe, ahí en medio campo la tiene Pauliña. Cuidado aquí, la tiene Guerreiro. Cuida ahí, eh, cuidado aquí. Cuida aquí. Uy, oh, qué buena. Menos mal que se la he podido quitar. Menos mal chicos. Vale, a ver ahí. Ay, nada, le cancelo la pelota. Estaba muy atento más que nosotros. La tiene Pauliña. cuidado ahí. Y casi la llevo un poco la tiene Mutinho en medio campo ahí, tranquilidad, ahora la tiene Ronaldo, se va al suelo Ronaldo, se va al suelo a ver ahí la tiene, vamos a ver la tiene Morata, aunque ya la pasa y vamos a ver ahí ah, se equivoca un poco en la combinación por el pase la tiene Cristiano Ronaldo, cuidado ahí la tiene Silva, cuidado ahí Cuidado que va Ronaldo. Madre mía, qué parada de Robert Sánchez. Vaya mano que le ha hecho Robert Sánchez a Ronaldo. Madre mía, qué mano. Oh, falta, eso falta. Buenísimo, buenísimo. A ver si sale. Vamos a la carrera. Vamos a la carrera. La tiene Gaby. A ver Gaby. Gabi, Gaby. Falta. Falta ya Cancelo, vaya falta nos ha hecho Cancelo, chicos, madre mía, con lo Gabi. y cuidado. Vale, pues vamos a hacer el tiro. Eh, a ver, uh, a ver ahí. Oh. Wow. la cogió cogido Patricio, qué pena, ahí chicos, esa pelota, qué pena, de verdad. Cuidado aquí, la tiene Yota. Cuidado con Jota Cuidado con Jota Jota Joder Madre mía, la que ha tenido ahí Madre mía, la que ha tenido Robert Sánchez Qué paradón, chicos Perdón, lo he quitado Qué paradón ha tenido Robert Sánchez Lo, lo prometo ¡No! ¡Oh! Pues marca Ronaldo, chicos Qué buena era, qué pena, ¿eh? Qué golazo, chicos, de Rubén Díaz. Vaya golazo que nos ha metido así por el medio. Madre mía. Empezamos perdiendo mal asunto. Hay que seguir, hay que marcar rápido, como ellos, ya lo sabéis. A ver ahí. Vamos, Gabi, a ver, Gabi El más listo, vamos a ver. Ay, qué pena ahí. Era buenísima y qué pena, chicos. A Morata, ah, nada, ahí era falta. Ahí está la falta, sí. Falta no sé si es de Morata o de o del jugador portugués. A ver. Si sí, era de Morata. Falta de Morata. Vale, ya tiene días. Ahí ahí. Vamos a ir robando, vamos Morata, vamos Morata. Ah, qué pena. La queda corta esa pelota. La quedó corta a, Ru a Rui Patricio, qué pena. Pero buenísima Ahí está perfecta Vamos Vamos ahí Vamos Morata Ay, ¿qué hace? Se le fue Se le fue la pelota ahí chicos Se le fue Vamos allá A ver ahí A ver ahí Vamos a ver ahí Buenísima A ver ahí Buena, vamos Hugo, a ver Hugo Vamos el golazo chicos, vamos ahí Qué golazo de Hugo Bullamón, vaya golazo que ha metido Para empatar el partido 1-1 España 1, Portugal 1, vaya golazo que ha metido Ahí lo estamos viendo Muy bueno, pues no ha estado Ahí Rui Patricio la verdad es que le ha fallado Bastante, Bastante el aporte, portería, bueno, ha ido ha ido pues por la rendija, ahora lo estamos viendo ahí esa repetición. Sí, ha pasado justa, ¿eh? muy justa, chicos. Justísima la verdad, eh. Muy bien, ahí está el golazo. España 1, Portugal 1, Gol de Guyamón minuto 18. Vamos con esta primera parte, estos primeros minutos. Ya estamos sin tanteo, ya estamos el tú, el tú a tú de Portugal. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se da está vamos ahí, asensio a ver asensio Uah, madre mía qué parada de otra vez de ruiz patricio la tenía asensio ahora minuto 20 tenido que despejar con las manos ahí como vemos el portero portugués Cuidado, ahí la lleva Ronaldo Cuidado, hay que pararle a Ronaldo Ay, Perfecto, ahí le cortamos Muy bien Ay, qué pena ahí Nos han pillado la pelota Falta ahí, sí ahí es falta. ahí es falta nuestra, sí A ver, que van Ronaldo Cuidado aquí Cuidado ahí y aquí nada, se va fuera El tiro de se va fuera, Las nubes. Va a sacar Robert Sánchez ahí esa pelota de, la, de su portería. Vamos a ver. A ver si ahora lo tenemos. Venga, otro, otro, otro bueno. Vamos. Vamos Morata. Vamos con Morata. Vamos con el segundo. Nada. Otra vez se le queda corta a Ruiz Patricio. A ver ahí, la tiene Carvajal La tiene Jeremy Pino perfecta. a ver ahí Morata A ver, la tiene Gaby, vamos Gaby Y el gol de Gabi, Vamos, va a hacer el 2-1 Ahí a Portugal, Qué buena jugada De Gabi, vaya jugadón de Gabi Vaya jugadón de Gabi, Chicos, madre mía, como se ha... cómo se ha ido de todos Ahí lo estamos viendo Buenísimo el gol de Gaby Ahí está Pues también pasando por, el, por ahí Por el hueco, eh Estamos viendo, a ver Ah, no Vale, vale Ahora ha sido normal Por el otro lado Ahora ya no Ya no hay huecos Pero bueno, ha sido muy bueno Ese jugadón de Gaby, Madre mía, qué jugadón, chicos Minuto 26 Ahí en el minuto 26 Y continuamos con este Portugal Que se va debilitando poco a poco Ostras, zapatazo Oh, pues mira, Rui Patricia ha ido el zapatazo minuto 27, ahí vamos Ya hemos casi... Vamos llegando al ecuador de esta primera parte Aún no hemos llegado Vale, ya tiene Silva Cuidado, están saliendo ellos con John Cancelo Cuidado ahí Hacen tanteo con Silva Intentan darse la vuelta a ellos Intentan, a ver, marcar Cuidado aquí Perfecto, ahí la quitamos Muy bien, chicos la tiene Morata, vamos Morata a hacer el tercero Vamos Morata Ay, La tenía, qué pena Se la roba a Rui Patricio de las pies Esa pelota, minuto 30 Qué pena, era buenísima Buenísimo para hacer el tercero ahí Morata, a ver ahí La tiene Morata Uf, Qué parada Rui Patricio otra vez Buenísima la parada, eh otra ahí Otra para donde Rui Patricio Muy bueno Tiene Silva, a ver ahí Silva Ay, qué pena Vale, vale, perfecto Cómo cae, cómo cae El ah. minuto 31, a ver ahí ah, Se nos va ahí la pelota a ver, ahí sacan ellos Aunque ya tiene Hugo ahí en su poder A ver, ahí la tiene Busquets A ver, Busi ¡Uy! Tiro fuera de Busi Vaya tiro que ha hecho Busi Ahí, ahí está guapo ¡Wow! pues muy cerca de meter el, segundo, el tercero, ¿eh? Y el primer gol de Busi, claro, en el partido A ver, ahí A ver, ahí hacemos tanteo, nada. Nos, se, se estrella la pelota en Palmiña. Cuidado, la tiene mutiño Retrasan ellos a Palmiña otra vez. Ellos la verdad les, les está costando ahora, eh. Les está.. le está costando mucho. Ay, qué buena ahí. A ver ahí. Uf, casi se deshace. Estamos haciendo lo genial. Con la presión, de verdad. ¿eh? Esto es enorme. A ver ahí. Ahí, falta, falta, falta, falta de guerreiro. Falta de Guerreiro, chicos. Falta enorme de Guerreiro. Ahí está Rubén Díaz, perdón, de Rubén Díaz, ahí está la, Ahí tiene la tarjeta porque era buenísima la jugada. ¡Qué pena! Y nada, pues la cara de Guerreiro. Vamos a. Ahí está la barrera, va a ser qué tal va. ¿Qué tal va ahí, vamos a ver Buah, para donde nada de se va un poquito alta la verdad la para muy bien ahí Ruiz patricio para donde rui patricio el top 37 ya ahora si sí estamos ya en el ecuador ahí estamos vamos a ver ahí perfecta vamos a triangular un poquito perfecta a ver ahí oh, qué tiro de morata otra vez se, se, se estrella muy patricio Se tiro. Minuto 38 ya. Ahí estamos. Vamos a ver ahí. Morata. Nada. Nada. La tiene ya ahí. Perfecto. A ver ahí. A ver ahí. Ah, fuera ese tiro. El tiro de Li García fuera Era muy buen tiro, pero nada, se fue fuera ahí Está muriendo Sí, pues no se fue fuera La verdad, mucho Solo un poquito Vamos o sea, ahí ya A ver Sacarlo y Patricio, y está perfecto Esa pelota Vamos a ver ahí Que se estrella en Palmiño otra vez la pelota Ese pase Ese pase ahí Cuidado que van ellos con Silva Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Uf, Menos mal Menos mal que se la hemos quitado porque iba para adentro Yo creo que lo había metido Perfectamente ahí eh. Mira, Rui Patricio qué parada la ha he hecho ahí Estamos viendo a Morata en ese juego Madre mía Vale, van a sacar ellos, es, es su primera ocasión En este partido Su primer corner A ver ahí Cuidado, cuidado. Oh, menos mal que la hemos sacado, menos mal. Nada, nada, nada. No. Oh, ahí está, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Ahí vamos, vámonos. Vamos, Morata. Vamos, Morata. Vamos, Morata. Oh, no me tenía que dar la vuelta ahí. Qué pena. Era buenísima y de Morata, hombre. La tenía triangulada ahí. Almorata, vamos a ver ahí a ver ahí nada se le, se le fue a vale vas a sustituir a Guñamón, ya está cansado va a venir coque una muy buena jugada de hugo perfecta pero bueno ya tiene que venir coque el maestro del juego el que sabe orientarlo aparte de busquets y hay dos maestros dentro y a ver qué tal será vamos a ver Ah, la tiene Palmiña la gana La tiene Fernández ahí en el, en el Mediocampo, pero la pierden, a ver Ahí la tiene Gabi, vamos Gabi Ay, qué parada de Gabi Qué buena era, qué bueno Era ese tiro de Gabi, buenísimo, a ver ahí oh, Dios, qué tiro de Morata Nada, nada, no llega el tercero Se resiste el tercer gol ahí Se resiste ahí el tercero, eh qué pena Chicos Vaya mano que ha sacado y... Luis Patricio, pedazo mano Que ha sacado a Morata Me parece Perfecta a ver Alba Nada Nada, da con la Con la, Ese tiro da con la con, la, con la con esa muralla Portuguesa, madre mía Otro corner, vamos Ahí se entra el tercero, vamos a ver Nada, se va a acabar Ahí está, fin de esta primera parte, chicos Y bueno, ahí está la estrella, David. ¿no? Es que cuesta Portugal Cuesta, ¿eh? es un buen hueso, eh Es un buen hueso, la verdad, eh Cuesta, cuesta Portugal, chicos Como veis ellos tienen muchísima posesión. Nosotros casi no llegamos. Vas a hacer tres cambios buenos, ¿vale? Vas a meter a Sarabia arriba. Borja Iglesias también. Y luego ya está, ya llevo tres cambios. ¿Puedo meter a Rodri por aquí como cambio ¿O ya no? Vale, eso van a ser los cambios. Ahí Sarabia va a salir y nos va a dar el tercero seguro, ya lo veréis. Vale, ahí empezamos sacando nosotros. La tiene Coque, esa pelota... La tiene ya Sarabia Cuidado que la perdemos Uf, cuidado ahí Perfecto, a ver ahí Vamos a ver ahí Busquets Perfecto Vamos Iglesias, a ver ahí ¡Qué buena ahí! ¡Vamos Sarabia! ¡Ay, qué buena era de Sarabia! ¡Fuera! El tiro fuera de Sarabia. Muy bueno ahí el, par... el la muy buen.. Muy bien ahí el tiro, ¿eh? Perfecto. Nada, pues sale. Se va a Patricio Vale. La saca Ruy Patricio otra vez con Pepe. Cuidado que Pepe es un buen hueso ahí de Red. Es muy difícil quitársela. La tiene Guerreiro. Cuidado ahí. La tiene ahí Estamos cansados, eh. Cuidado. Hay que retrasar todo lo que podamos Ahí está Muy bien, muy bien Falta, falta ahí Hemos hecho falta, sí Hemos hecho falta nosotros, sí, lo omitimos La tiene Ronaldo a ver qué va a hacer Ah, vale, pues que va a tirar Lo aquí Nada, se va el tiro fuera El tiro de Rubén Neves se va fuera De Guerreiro Perfecto, ahí a ver, muy buena, la tiene ahí Morata, a ver Morata. Y qué buena, a ver ahí, qué buena de Iglesias, a ver Iglesias, a ver Iglesias, a ver Iglesias qué golazo de Iglesias, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Iglesias, llegó el tercero, el minuto 51, ahí está, qué golazo, qué buena. Qué buena jugada, increíble ahí jugador, so. be eh. Like so on with the action and 3-1 the scoreline. Vale, seguimos ahí chicos Muy bien Vamos, vamos, vamos, vamos A ver ahí, vamos Joder, qué pena Diogo Jota No, Buenísimo ahí, eh. ah, se va fuera, se va fuera ahí. Qué pena. Vamos, a ver, vamos, vamos, vamos. Ah, qué pena ahí, eh. No. Y el gol, chicos, de Portugal. Qué pena ese golazo de Portugal. Qué pena. Qué pena, ese golazo de Portugal, eh. Qué pena ahí, eh. Vamos a ver, vamos allá. Vamos a reponernos, buenísimo. Vamos a Arabia, vamos a Arabia. Madre mía, qué tiro de Sarabia. Nada, se va fuera. Delivering it. to his defensive chores. Madre mía, tres tres chicos. qué partido, eh. May not have been given in my day, but the technology certainly shown its worth here. Underway once more, level at 3-3, and so 30 minutes left for play in this one. Vamos ahí, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Sarabia. Lo oh, no ha tenido, macho, el balazo de Sarabia, eh. Then let's see how it affects the match. He's driven in the corner, a decisive clearance it was. Ah, qué buena era ¿eh? ahí chicos, qué pena, ¿eh? Qué pena ahí ¿eh? la jugada. Vamos ahí, vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver ahí con Borja Iglesias, a ver, nada. Oh, qué buena era, la minuto 64 ya, estamos ahí a punto de que acabe esto, ¿eh? Vamos a ir super partido ahí, eh. Buenísimo, a ver ahí, vamos a ir... ¡Ay, qué pena, eh! Oh, ¡Qué buena de Sarabia, pero era fuera de juego! Muchísima en the offing. Muchísima era y Morata. Vamos, Morata. Vete de ellos. Vamos. Vamos. Morata, a real now. <tose> Qué buena era. Minuto 67 well, ya, eh. So well. Danilo Pereira. Cristiano Ronaldo. Muy buenísimo, eh A ver ahí A Sarabia Casi Sarabia lo hace Minuto 70 ya casi, eh Ahí está Corner El Corner ahí Qué pena Uh. Magnificent challenge from Danilo Pereira. Just 20 minutes remaining now. And a throw in forthcoming. Joran Casano. Oh, he's thwarted him almost effortlessly. Oh, Sarabia, arabia morata ah, se le queda corta otra vez minuto 72 ¿eh? ya vamos allá vas a llegar al ecuador al final de esta de este partido bueno ahí, eh. era buenísima y la jugada Cuidado y que vamos a empate, cuidado que vamos a empate. Y una buenísima, eh. muy buena. Y que era buenísima, qué pena, era buena, ¿eh? Nada, se le fue fuera Qué pena, eh Qué buena, vamos Morata, vamos Falta ahí, falta, falta enorme, falta. Minuto 77, ya vamos. Ay, qué pena. Hostia, se han mal lesionado ahí. No, no puedo hacer más cambios, a ver. No, no tengo más cambios de hacer. Los well, fans están haciendo mucho ruido aquí. Cienes que el ganador está llegando. Pero necesita un momento de inspiración para uno de esos jugadores que está en la pista. ¡Qué finale hemos tenido! Madre mía, qué golazo Se pone por delante Ronaldo, minuto 82 Madre mía, qué golazo, chicos Qué partido Vamos, vamos, Arabia Vamos, a Arabia ah, Qué pena, era buenísima Falta, eh Nada, no vamos a meter a ver ahí Retrospectively will go hand out the yellow card. La ha tenido Morata, ¿eh? Minuto 84. ¡Qué bueno ahí! ¿eh? Vamos, vamos, vamos Ay, buenísima, ver ahí Vamos ya Increíble, chicos El golazo de Busi wow. Increíble, chicos Qué golazo de Busi, tío Vamos, vamos Uh, qué this has been Danilo Pereira Bruno has qué it buena era chicos era buenísima ay vamos minuto 38 penalti chicos, penalti chicos, penalti chicos un penalti que nos puede llevar a la gloria chicos un penalti que nos puede llevar a la gloria penalti que nos puede llevar a la gloria chicos Ay, no me jodas chicos no me jodas Closing ah, no, no, no, el no, no, no, ¡Vamos, Jeremy! ¡Vamos, Jeremy! Son los últimos minutos. ¡Vamos, Jeremy! ¡Vámonos! The finish is fairly simple in the end. That's a good goal. I must say I have to go back quite a few years to remember the last time I've covered a game with a scoreline of 5-4. A very good tackle. Vamos, pita ya chicos, pita ya, vaya partidazo chicos, vámonos. Qué partido chicos. Increíble. Increíble. Well, he's the match winner and deservedly so. He was outstanding today. He's great to watch when he's in this sort of fall. I'm deciding to go short with this one. And Cristiano Ronaldo waiting. nada chicos, espero que os haya gustado nosotros nos vemos, yo soy play más nos vemos en el partido del, del martes y bueno, hasta la próxima, adiós, chao